Condiciones. De Conciencia sí. 2022. Dime cómo sientes antes de que revientes. Dime, dime cómo sientes antes de que revientes. Dime, dime cómo sientes. Dime, dime cómo sientes. Antes de que Entre presente, pasado y futuro, mirándote el culo y no te veo ocupado, pero veo el miedo en tu peso aguantando como un cimiento recto. Quieto. cualquier cemento te entiendo, suelta ese sufrimiento Sé proactivo en tus movimientos me reinvento, si no lo celebro bendiciones para mi pueblo que muere lento con el roce del viento y lo siento y te lo cuento y te saludo y no vemos, crecemos y el amor se desvanece por dentro y el odio no paramos de verlo, ya nada más le temo, acepto mis miedos y poco a poco los enfrento hasta que mueres te ves enfrente de la muerte, el miedo desaparece y para el amor ya es tarde, y hay que sentirlo porque el fuego arde. Entender tus emociones es importante para llegar a tus necesidades. Nos vemos en la esquina del velarde, compadre. Tú lo sabes, siempre serás parte de una parte de ese ser que a todos nos pare Innombrable, por de lo razonable. Soy yo caminando por el valle, soy yo caminando por el barrio, observando los detalles. Como quieres que me calle. ¿Cómo quieres que me calle? Si la calle gratis. Sí, sí, sí. Sí, sí. Calle gratis. Yeah, <risa> <risa> <risa> <risa> calle gratis. <gracia>, eh. <risa> calle gratis. Eh, eh. Calle gratis. Eh, eh. Como sientes, dime, dime, sientes antes de que revientes, dime, dime, como sientes antes de que revientes, dime, dime, como sientes, sientes, sientes, sientes antes de que revientes, dime, dime, como sientes antes de que revientes, dime, dime, como sientes antes de que revientes, dime, dime, como sientes antes de que revientes, dime.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 22 casa, la casa, la casa, la la La calle de la la calle de la la calle